¡No te cortes! ¡No te cortes si no vas a llorar! ¡Ay, pero qué belleza! ¡Por Dios, lo que ven mis ojos! ¡Papá! ¿Te falta mucho? Eh, ¡Sí, me falta! Estoy haciendo caca. ¿Qué pasa? Seguro que se está mirando al espejo. ¡Ay, pero qué bombonazo que soy! ¿Te imaginas si tuviera más músculos? La gente me vería pasar por la calle y se desmayaría de lo lindo que soy. Quizás podría empezar a hacer ejercicio. ¡Sí! ¡Decidido! Uh, ¡Uno! Uno, uno! Ay, a quién quiero engañar! ¡Los músculos y yo no somos buenos amigos! ya casi lo gano. ¡Mueran, flechas! fueran Hijo, recién te levantás y ya estás con los jueguitos. Vamos, vení a desayunar, por favor. Vos no lo entendés, mamá. Estoy practicando. Cuando sea grande voy a ser un cantante famoso. ¿Cantante famoso? Sí. ¿No ves que estoy jugando un juego de canto? Ay, ah, este hijo mío, siempre soñando, siempre en las nubes. ¿A quién habrá salido? Ese gato loco le ve por la calle nadie se de decir que ese gato es el más original porque saben que es el rey del cachorro. Amor, ¿cuánto te falta? Ya está el desayuno. Eh, eh, ya voy, estoy haciendo caca. ¿Qué pasa, mamá? Papá sigue en el baño. Ay, vamos, hija, otra vez vamos a tener que hacer pis en el jardín. ¡Acá llega el más guapo de la casa! ¡El conejo! ¡No! ¡Me referí a mí! ¡Ay, Casimocho! ¡Te veo todo contento y súper animado! ¡Sí, mi amor! ¡Mientras me bañaba, estaba cantando! ¡Y adivinen qué! ¡Descubrí mi verdadera vocación! ¡Voy a ser cantante! <risa> ¿De, de, de, de, ¿De qué se ríen? ¿Acaso dije un chiste? ¡Wow! ¡Soy tan bueno haciendo chistes que ni me doy cuenta cuando los hago! A ver, amor, me gusta que estés motivado y que quieras buscar trabajo, pero ¿cantante? ¿Cantante? ¿No te gustaría trabajar como algo más real? No sé, bombero, jardinero o vendedor de zapatos. ¿Qué, qué, qué? ¿Acaso no confías en mis habilidades cantadirurescas? Bueno, primero que esa palabra no existe. Y segundo, bueno, la verdad es que no cantás muy bien. Yo, yo sabía, yo sabía que mi familia no confiaba en mí. Decidido, yo también voy a ser cantante. No te asustes, Coffee. Mi familia siempre es así. Ay, qué triste que es la vida. Cuando quería ser astronauta, no me apoyaron. Cuando quería ser domador de dinosaurios, me dicen que se extinguieron. Cuando quería ser youtuber, nadie me miraba. La vida es muy dura conmigo. Papá, qué bueno que te encuentro. ¿Sabes qué? Me inspiraste. De, de, de verdad, no me digas que vas a ser youtuber. No, papá. Eso no da dinero. Voy a ser cantante. Oh. ¿Qué? Mi hijo también va a ser cantante como su padre. <ríe> Al fin mi hijo me admira. Ya verás, hijo. Vamos a ser el dúo maravilloso. Seremos como Daddy y Yankee. Papá, eso es una sola persona. Bueno, entonces, seremos como Luis y Miguel. Ay, papá, ese también es un solo cantante. ¿Ah, ¿Oh, sí? Bueno, lo importante es que en el centro se está realizando un este mismo momento un concurso de canto. ¡Sí, excelente! ¡Esa es mi oportunidad para demostrar mi talento oculto! Bueno, papá, vamos, pero guarda el talento para los jurados, ¿dale? <risa> A ¡La piruleta! ¡Cuánta gente! Parece que el premio debe ser muy bueno. Ay, papá, no me parece lo que estás haciendo. ¿Cómo me vas a conseguir un marido mediante un concurso de canto? Yo soy tu padre y me tengo que asegurar de que mi heredero tenga buenos genes. Tu hijo será el más grande cantante de todo el infierno. Pero papá. Calladita y sentadita ahí, ¿eh? ¡Ay, qué emoción! Me pregunto quién ganará el concurso de canto y será el padre de mi nieto. No. No, no, no, no, no, no, no. ¿Cuánto hay que esperar acá? Cinco minutos después. Estoy muy aburrido. ¿Cuánto falta? ¿Dónde están los baños? ¿No ¿Lo venden helados por acá? ¿Dónde se fue encito? Acá estoy, papá. ¡Wow! ¿Y esa ropa, hijo? Estoy vestido para la audición. Es muy importante para parecer un cantante profesional. Wow. Oh. ¡Ay! Estás hecho todo un rapero. Y, y yo así vestido parezco un ropa vejero qué hago Pipop hmm, creo que este niño me acaba de dar una idea eh, Disculpe pero soy el organizador del concurso y estamos maravillados con su presencia Pipop sí sí excelente presencia creo que ni siquiera tiene que hacer audición pasa a la final derechito derechito Pipop Pipop sabe qué solo deberíamos cambiarle la ropa algo más elegante venga venga acompáñeme Aquí, aquí, ese es el cambiador, métase adentro y le daremos un traje especial No, no es un baño portátil, es un cambiador Gracias, Matanga dijo la changa Ahora sí, vamos a vestirnos como una verdadera estrella, casi Casimocho, el trapero Papá, ¿qué te pasó? No, no hace falta que me digas nada, ya lo sé, ya lo sé. Me falta un poco de maquillaje, pero bueno, aquí estoy súper guapo. Bienvenidos al gran concurso del Gran David, una de las estrellas mundiales más famosas actualmente. Y hoy, el ganador. Ser parte de su gran familia, casándose con su hija. ¡Aplauso! ¡Momento! ¡No estoy escuchando bien! ¿Cuánto dinero dijo que es el premio? Papá, no me dejes escuchar. Espero que el premio sea una computadora nueva. ¿Qué pasa el primer? Es un ¡Maravilloso espécimen! Claro, yo también quiero que gane usted, señor Tricky. Creo que será un gran partido para mi hija. Excelente. Creo que tenemos un acuerdo. Tendrá mi voto asegurado. Ay, ya quiero verlo lindo que serán mis nietos. ¡Aplausos, aplausos para el señor Senpai! ¡Que lo hizo excelente! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos con Casi mucho. ¡Sí! ¡Me toca a mí! ¡Eh, papá! ¡Te colaste! ¡Hijo! ¡Ahora verás una verdadera estrella brillar! ¡Está bien que brilles, papá! ¡Pero por favor, brilla con el cierre del pantalón arriba! dale. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Que comienza el show! Gato loco le patina el foco Cuando lo ven por la calle nadie se contiene De decir que ese gato es de lo más original Porque saben que es el rey del callejón. Hall Él es el ganador, es el más agudo que la cruza Él es el casaré con él No lo no entienden, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Gané? ¿Gané? Pero hija, todavía, ¿Eh? todavía Candidatos, tenemos que seguir escuchando a todos. No, no hay más dudas, damas y caballeros, el concurso termina aquí. El ganador es Castracho por su gran voz. <risa> Gracias sí. ¿Y, y y qué gané. ¿Qué? ¡A la piruleta! Parece que Tricky no le gustó la decisión. Uy, creo que es un buen momento para escapar. ¡A la piruleta, señor! ¡Si quiere le dejamos una oportunidad para cantar! ¿No es cierto, señorita? ¡No! ¡Me voy a casar contigo! ¡No digas eso que me va a comer! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¡Bibibaba! ¡Oh! Eh. ¡Es un niño desnudo! ¿Vos cómo te escapaste? Pidi bobo, pidi ¿Qué cosa? ¿Que querés fusionarte para poder derrotar a ese monstruo? ¿Viva? ¡Entonces vamos a fusionarnos! Fuuuucion ¡Ja ja ja ja! Soy Kasiprián, Casi amigo para la muchachada ¡Vamos casi friend. ¡Láchale un Kamehameha! ¡No se dice Kamehameha! Se dice Kame Mocho. ¡Ka Pero al final tuvimos un final feliz. Es un dibujito que se esperaban Hola, ¿alguien te puede dar un pantalón? Tengo un poco de frío. Hola, ¿alguien? ¿Alguien que me ayude?